Entonces hoy vamos a, a, a tener un taller, ¿ok? Porque quisiera que todos lográramos experimentar y salir diferentes. Porque el tema es eh, recuperar el poder de la propia vida. ¿sí? Y um, lo que pasa es que uno, sin darse cuenta, se ha hecho débil o se ha percibido débil. Y hay áreas a nivel familiar, a nivel en el propio cuerpo, que no tiene debilidades. Digamos, hay gente que tiene una debilidad en el pulmón, otro en el estómago, otro en el corazón. Y así sabemos que el cuerpo de todos nosotros no siempre es poderoso en todas sus áreas, ¿verdad? Pero de la misma manera a nivel laboral hay áreas de fortalezas y áreas que son de nuestras debilidades a nivel familiar también, e incluso a nivel de nuestra vida espiritual. Tenemos áreas de fortalezas que nos hacen sentir muy bien, pero también hay áreas de debilidades Y lo que ha pasado en el ser humano actual es que siente o percibe o no se vive mucho más sus áreas débiles que sus áreas fuertes, o por lo menos nos sentimos siempre poderosos ¿verdad? y por eso vamos a retomar este tema de cómo recuperar el poder de la propia vida ¿verdad? porque le cedimos nuestro poder a nuestras incapacidades o nuestras debilidades ¿sí? entonces para eso vamos a iniciar haciendo un ejercicio de estar aquí ahora ¿verdad? un momentito de total paz Vamos a inhalar profundo y hacer ese ejercicio de liberarnos de la influencia de todo tu externo y estar en un momentito. Entonces, les van a repartir una hojita en varios casos es de reciclar entonces no van a necesitar escribir solo necesitan la hoja pero la de la parte que está blanca porque la hoja pues ok vean lo que vamos a hacer con esta hoja la vamos a poner en el piso Frente a nuestros pies, donde la podamos ver. Entonces, todas la pueden ver o está muy apretada. Sí, está bien. Bueno, este es un ejercicio individual. Vamos a ver esa hoja, y en esa hoja vamos a visualizar nuestro estado del cuerpo. Ahí está. Todas mis fortalezas, lo que me mantiene bien en este cuerpo pero también las debilidades del cuerpo. Las áreas que a veces no andan tan bien ahí. Voy a visualizar la familia, todo lo que me da felicidad, bienestar, a nivel familiar está ahí, pero también ahí está lo que me angustia, o a veces me preocupa. Voy a visualizar qué es eso. A nivel de la familia, de las relaciones cercanas. nivel económico y laboral, todas las fortalezas, lo que está bien, pero también dónde están las debilidades, lo que me preocupa, tal vez en mi relación, Visualizo mi vida espiritual. Mi vida espiritual, lo que me da satisfacción, felicidad. Pero, ¿dónde está la debilidad? en esa hoja para que me escuchen voy a seguir yo aquí pero ustedes háganlo ahí ahora estoy ahí ahí ya cargué dentro de ese lugar todas las condiciones de mi vida actual. Todo lo que me genera tanto bienestar, felicidad, como todo lo que me limita. voy a sentir ¿qué es estar aquí? Ahora, a un costado de mi hoja, voy a visualizar qué es lo que yo deseo. ¿Cómo deseo que sea mi estado físico? El estado de mi cuerpo, fuera de la hoja, a un costado de la hoja. Voy a visualizar cómo quisiera que estuviera yo a nivel familiar. ¿Cómo quisiera yo responder? en las relaciones familiares, en todo el Ahora a nivel económico, a nivel laboral, ¿qué es lo que deseo yo? ¿Cómo quisiera que fuera la relación con eso? con el trabajo, con la prosperidad, y a nivel espiritual. ¿Qué es lo que deseo a nivel espiritual? ¿Qué deseo sentir, experimentar, entonces voy a dar un paso saliendo de esta hoja hacia donde visualicé lo deseado, entonces tengo que salir entonces tiene que correr porque si no no pueden salir todos, ¿verdad? <risa> Totalmente, porque es dejar el estado de confort. Qué difícil a veces, ¿verdad? ¿no salir totalmente de ahí. Ven que le dije, la música comienza sola. También salió el estado de confort. No es casual, ¿ves? Ok. Ahora voy a sentir lo que es estar ya donde quiero estar. Voy a ver como si fuera algo presente. Ya estoy ahí, en donde deseo estar. ¿Qué se siente? Ahora voy a regresar a mis condiciones actuales. necesitaría para ayudar a los pasos que tengo que dar para poder ir al estado deseado lo primero que les venga a la mente solo piensen y voy a visualizar que tengo eso que acabo de pensar voy a salir de la hoja ahora ya salí de la hoja logré salir de la hoja entonces nos podemos sentar y pueden tomar su hoja vamos a hacer algo con el auto. Okay. ¿Qué cosas se requieren? ¿Qué fue la experiencia? ¿Fue fácil o difícil salir de la hoja? Difícil, fácil. Fácil, para unos más difíciles para otros más fácil. cuando es más difícil a veces es porque hay condiciones externas que yo no puedo controlar esas son cosas que son las más difíciles que, que no está en mis manos cambiar porque no puedo y están ahí a veces eso es lo que más se nos dificulta, a veces, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué se requiere para salir, para esos pasillos afuera? Decisión, carácter, voluntad. Decisión, carácter, valentía, valentía, tener claro que quiere uno desestructurarse ganas. tomar fuerza amor propio es que lo repito porque como están transmitiendo que lo consciente ah bueno ya la segunda vez la fue más fácil porque estabas más clara en lo que estabas haciendo o sea, que cuando no uno le hacen salir de la zona de confort, bueno, no confort, pero lo cotidiano, como sin saber bien a dónde voy. Hay okay. resistencia. Hay resistencia. Ok. Resulta que entonces nosotros para vivir mejor tenemos que cambiar algo, ¿verdad? O sea, se puede estar tomando, apropiando la propia vida, apropiándose de sí mismo, sin hacer nada. Algo hay que hacer, ¿verdad? Tengo que hacer un cambio. Cambio significa hacer algo, sencillamente. No lo tomen así muy terrible. Pero sencillamente hacer algo. Pero para hacer algo, vamos a ver hoy qué requerimos primero para que sea más fácil. Tanto si las condiciones no las puedo controlar, externas o si sí si puedo, en, ambos, en ambas situaciones. Pero lo primero que necesito es un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio porque cualquier cosa que yo haga, como los gatos, si usted los tira de cualquier manera siempre se acomodan y caen bien. <ríe> no hagan la prueba, ¿verdad? Pero les pasa. <ríe> eh, ¿Qué pasa? Nosotros aprendimos a caminar en dos pies, ¿verdad? Antes gateábamos. O sea que aprendimos a que Aquí Aprendimos a incluso estar en un solo pie. O sea que hay una capacidad innata del ser humano a no caer. Sabemos cómo mantenernos en pie. ¿Sí? Sabemos incluso correr. Y no solo sabemos correr, hasta sabemos brincar sin caernos. ¿verdad? O sea, ca hay obstáculos, pero nosotros sabemos... ¿cómo mantener estabilidad? Pero resulta que para mantener estabilidad mental o interna, eso que estábamos hablando es una estabilidad que el sistema nervioso logra, pero para que haya estabilidad mental, ¿qué palabra o qué imagen o qué sonido se me viene a mi mente que me dé Estabilidad. Solamente piensen, no, no me digan palabra, imagen o sonido que me genere estabilidad o que me genere equilibrio. O sea, que me devuelva ese estado. De serenidad, ecuanimidad. Ya lo tienen. Seguro. Vamos a hacer una prueba. Nos vamos a poner de aquí. Dejen su hoja en la silla. Yo les dije que hoy es un taller, ¿verdad? pero usted me va a servir de modelo vean nos vamos a poner todo nuestro peso en el pie derecho y vamos a cerrar los ojos y hacer círculos con el pie izquierdo ojos cerrados y quisiera que visualicen <risas> Pero es, ya, ya, ya vimos lo que pasa, ¿verdad? Ya, ya, ya, ya, ya no, experimentamos. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el peso en el otro pie, pero vamos primero a visualizar en mi mente la palabra que pensé, o la imagen, o el sonido. No me voy a agarrar a la silla, solo voy a visualizar eso en mi mente, y voy a hacer círculos con mi pie con mis ojos cerrados. Ven. El contrario. Mantenga en su mente eso que pensó. Si no le funcionó hay que buscar otra. Ya pueden sentarse. <risa> Mucho mejor, ¿verdad? Por lo menos no se cayeron tanto. Ok, eso no se les va a olvidar, ¿verdad? Está claro. O sea que lo primero es un punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así rápido. ¿Qué pensaste? Paz. Esencia. Esencia. Paz. Paz. Uh -huh. no la veo, pero ahorita Yo hay el latido del corazón. Los latidos. Coraje. Entonces, el silencio. silencio. El sonido del agua. Sonido del agua. Sonido del agua. ¿También sonido del agua. Sonido del agua. Sonido del agua. Sonido del agua. agua. Dios ¿Vos? Eh, luz. Luz. luz. Sonido de lluvia. Sonido de lluvia. La primera vez que vi la, la, la, la Esa imagen, ¿te ¿recuerdas cuando viste a tu hijo? Balance. Balance. Silencio. Silencio. Confianza. Confianza. Vos lograste lo, lo hacer o viste más tarde? y así, ángel, yo tú tranquilidad, tranquilidad. Compromiso. compromiso ok porque ¿verdad? cada uno de nosotros es distinto y eso es demasiado importante entenderlo, algunos de nosotros somos visuales, otros somos kinestésicos, y otros somos auditivos entonces lo que nos da equilibrio es diferente, incluso en la meditación por eso hay gente que le facilita estar equilibrado cuando está corriendo o caminando. Hay otros que necesitan música, hay otros que todo eso los distrae, porque son visuales, entonces todo eso los ataranta, necesitan silencio, necesitan paz y visualizar eso, ¿verdad? Un lago, lo que sea. Entonces cada uno de nosotros tiene su forma de equilibrarse diferente. Pero ese punto de equilibrio es un punto interior mental. Entonces, antes de que yo pueda recuperar mi poder propio, necesito equilibrio. Porque cuando estoy débil, es como cuando uno va mal en bicicleta. <risa> y se va a caer. No puedo avanzar ni puedo tomar decisiones, necesito volver a mi punto de equilibrio. Por eso es que nosotros meditamos, con esa diversidad, pero es para recuperar mi poder. Ahora lo segundo es, ¿a quién estoy cediendo mi poder? <risa> ¿A quién le cedí mi poder? Pero vean qué interesante. A veces es sutil, porque yo le estoy cediendo mi poder al miedo de la soledad, a la desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos una cosa muy subjetiva creada nuestra, que es esta palabra de ser capaz, de capacidad. Es muy sutil la palabra ser capaz. Yo creo que alguien es capaz o no es capaz. Yo creo que yo soy capaz o no soy capaz. ¿Han escuchado eso, verdad? Pero eso es muy subjetivo y es muy poco realista. Pero es inconscientemente es tan fuerte que me maneja plenamente el pensar de qué soy capaz y qué no soy capaz. Hay veces que uno dice yo no soy capaz de aguantar ese cambio. Yo, o sea, no es que me lo digo, a veces sí, pero inconscientemente lo pienso. Eso es demasiado difícil. No es posible no soy capaz. O como hice muchas veces un intento de algo, ya no soy capaz. ¿Sí? Entonces también pienso así de los demás. Considero que la capacidad de ellos, yo la, la estoy definiendo. <risa> ellos son capaces de lo que yo creo y la etiqueta que le puse, esa es su capacidad. Pero eso es tan fuerte, ¿verdad? Cuando a la gente le dicen discapacitado, que ahora ya se cambió, es con capacidades diferentes, pero capaz es. No perdió sus capacidades, solo que requiere apoyo. ¿Verdad? Apoyo de las condiciones, y en caso que no ve, en caso que no camine, porque es un ser humano capaz. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos muy poco generosos con nosotras y con nosotros mismos, porque creemos que no somos capaces de muchas cosas. Hay muchos límites en eso. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera generosidad con el corazón, con mi propio ser, y dejara de limitar lo que yo me digo, a lo que soy capaz, y sintiera de verdad de qué soy capaz, porque, ¿por qué cedo el poder a los demás?, ¿por qué cedo el poder al dinero?, ¿por qué cedo el poder a todos los que lo no cedo?, es porque no creo que soy capaz, no profundo. Hay alguien que tiene una música muy bonita, pero estoy segura que es capaz de apagarlo. ¿Ah? Tal Ya, bueno, crea. Me capta la idea. Una vez estaba conversando con Decía, uy, que, que es que hay esta noticia que una, una señora muy buena escritora, ¿no? filósofa, no sé qué, con un esposo también así súper conocido, cuando el esposo se murió, ella se suicidó. Entonces yo le dije, ay madre, qué colmo, ¿verdad? Matarse con <risa> Bueno, me llevé una regañada, ¿verdad? Porque <risa> decía usted no sabe, no, ¿verdad? No, no diga eso, no sabe las condiciones, ¿verdad? Pero me hizo darme cuenta cómo a veces por tener una relación mucho tiempo con alguien, me doy, me digo a mí mismo que soy incapaz de vivir sin esa persona. Tanto que tengo el pensamiento de que es mejor morirme. Como en este caso, personas reconocidas, escritores, son académicos, o sea, inteligencia para un área la tienen al máximo. Ahí no está el problema. A pesar de eso, a pesar de mis capacidades intelectuales, me siento incapaz de vivir sin el otro ven la contradicción o sea, cada uno de nosotros eh, inconscientemente tiene sus áreas donde se siente así entonces no es que yo no pueda es que me acostumbré a sentir que la vida es así que eso, eso es lo cotidiano es, es la hojita blanca que tienen en, sus, en su poder es algo limitado no le vamos a llevar, llamar como área de confort porque a veces no es muy confortable pero es limitado entonces el ser humano no es limitado es ilimitado es muy capaz. Tiene un gran poder. Ahora, ¿qué es ese poder que me va a ayudar a romper esa hojita, blanca? ¿Cómo puedo salir de esa creencia de que yo no, no puedo ni de dudar en mí? Me bloqueando los pensamientos negativos ¿sí? bloqueando los pensamientos negativos muy útil y es que es tan fuerte de construir eso porque es subconsciente hay cosas que son conscientes pero hay otras que no Jimmy, me fijo, te conté, ¿verdad? ¿quién es? Eh, generaron trauma en los ataques terroristas de Europa y si quienes no, ¿Recuerdan? no sé si recuerdan es la única que recuerdo <risa> <risa> eh, fue una capacitación este año muy interesante porque en los ataques de la Rambla en España eh, en este concierto que hubo en en Francia y en Inglaterra que hubo otro ataque terrorista. Eh, hicieron una investigación quiénes generaron trauma y quiénes no. O sea, el síndrome de estrés postraumático. Es pues lo mismo, ¿quién? porque todos tenemos las mismas capacidades. ¿Por qué algunos tenemos trauma de algo y otros no? <risa> lo que descubrieron es que los que no generaron trauma son los que no huyeron o evadieron regresar a la escena o al lugar donde había pasado la situación es decir, que a nivel general entre más uno evita afrontar lo que me genera ansiedad o estrés entre más lo quiero evitar, más trauma. O sea, que la capacidad del ser humano de afrontar, o sea, de hacer frente, de decir, tengo capacidad de volver, tengo capacidad de estar ahí otra vez, sin que me pase nada, voy a morir, voy a regresar. Cuando yo digo eso, no se sé me genera trauma. Entonces, al final, ¿qué es? Mi actitud. ¿Verdad? Que está conectado con la resiliencia, sí, sí. pues, ¿verdad? Mucho. Pero es mi actitud. Y la actitud es un paquete muy poderoso. ¿Verdad? ¿Qué es la actitud ante la vida? o es el tsunami que me está viniendo ¿verdad? Entonces, mi actitud es de huyamos a la derecha ¿verdad? a ver, a, a, ver a, y a ver a ver quién me ayuda quién me protege, a quién me acompaña ¿verdad? o es yo voy a afrontar esto y esto tengo la capacidad de hacerlo y aun cuando no la tenga busco ayuda pero no voy a oír más de algo que sé que no está bien o que necesito cambiar o salir adelante o lo que sea, ¿verdad? Y a veces uno requiere ayuda porque hay gente que ha, ha muerto alguien muy querido para uno y le afecta a uno mucho, ¿no? ni se da cuenta hasta que le pasa. Está bien, es válido. Acepto mis emociones, no voy a huir de ellas. Y a veces necesito ayuda para, para lidiar con ellas. Pero no las voy a evitar. que son reales. Las abrazo. Las abrazo, las acepto. Me duelen, no me gustan. Pero tengo que lidiar con ellas. Se me van a pasar en algún momento. Pero entre más evito... ¿Qué hace el ser humano actual? Eso es lo que hace, por eso todos andan con ansiedad. Traguitos, cualquier tipo de sustancia, sea ilegal o no legal, <risa> o sea ilegal o legal. <risa> porque es la, el sentimiento de no poder. De impotencia. Entonces hay algo que me va a ayudar a evitar sentir eso. Y eso es lo menos que necesito necesito sentir oír usted usted ¿Vale? porque a la gente entender eso a mí me llevó tiempo porque una vez ¿no? en una clase ¿no? hace muchos años ¿verdad? en la universidad decía es que usted si alguien está llorando déjelo que uno inmediatamente lo que hace es darle agua abrazarlo, ya, ya, ya Decían, no, ni le dé de agua, deje. Pero es que está emburecido, ¿verdad? Deje que yo lo que más necesita sentir. Una vez que ya lo sintió, lo reconoció, lo abrazó, no puede seguir adelante, ¿verdad? Pero uno es lo que lo hace lo contrario. O sea, ve, vean ustedes, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo va la cosa? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo afronto, recupero capacidad. Yo puedo. Pero hay otra tercera cosa. La única persona responsable de mi felicidad soy yo. Incluso en mi vida espiritual. No solo en mi vida de pareja, familiar, pero incluso en mi vida espiritual. Eh, yo les cuento, tengo gente muy querida que está en misiones o, o son monjas o, o han entregado su vida como a una misión espiritual. ¿verdad? Y entonces hay como un voto de obediencia. Y a veces a mí me da cosa, ¿verdad? Porque lo, es casi igual como cuando hay un matrimonio. O sea, es un voto de obediencia. O sea, hasta le dicen así, ustedes saben pero es cierto. Entonces, ¿qué pasa? En una situación muy complicada, me dicen, es que yo no puedo porque fulanita, que, digamos que es como representante de Dios o lo que sea, una persona respetada, está bien, pero fulanita me dice que no, que no, que yo me quede en esa situación. Entonces, tengo que quedarme entonces ¿qué es? es mi sacrificio entonces a la hora de preguntar pero entonces usted no sale adelante no, es porque por fulanita que no ¿me explico? y yo estando con mucha gente así muy linda espiritualmente escucho lo mismo que pasa a veces en las relaciones de pareja ¿verdad? que es por la relación, por el compromiso, por lo que yo no puedo hacer un cambio que sé que es importante para mí. Porque está muy bien el compromiso, pero mi primer compromiso es conmigo. Yo no le puedo dar responsabilidad ni al Papa, en este caso del que estoy hablando, ¿verdad? De mi vida y de mi felicidad porque él no es responsable o sea, se los cuento en ese nivel porque me acaba de pasar con alguien muy espiritual bellísima alma eran muchos años pero después con una depresión terrible porque no puedo tomar decisión de mi vida vean nadie, nadie, o sea yo soy la única que vive en este cuerpo y en este. soy solo yo. Y por más que confíe en los demás, gente espiritual lindísima, ellos son seres humanos. No hay nadie, nadie que tenga la sabiduría de decirme qué hacer. Me pueden compartir ideas, escucho, ¿verdad? Y respeto. Pero finalmente, la responsable soy yo no es otra alma, es, es yo, entonces apropiarme de esa capacidad que tengo yo, de ser feliz, y no postergar, ustedes saben que uno de los eh, signos de dependencia es la postergación, uno posterga todo, ¿Por qué? porque uno Dependiente. Sí. A veces, ¿verdad? O ya sea de, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay dichos que a uno le ayudan. Por ejemplo, si no es ahora, no es nunca. Tengo que hacerlo. Ya. O solo por hoy. Solo por hoy. Y hacerlo. Esto. ¿Qué pasa? Yo, asociado a esto, tengo que recuperar, por ejemplo, cuando usted tiene a alguien que está viviendo una, una situación de subordinación muy fuerte, usted ve que esa persona es totalmente sumisa, ve que es muy inteligente, pero sumisa absoluta. ¿Qué es lo que uno le dice a la persona? Además de todo esto que les acabo de decir, no le dice, usted tiene derecho, es tu derecho ser feliz, es tu derecho estar tranquila o tranquilo. Es decir, yo tengo que recuperar el derecho a vivir como quiero vivir. Y a nivel espiritual es interesantísimo, porque la Raya Yoga Aprendemos los derechos espirituales. Y, y si me siento en algún momento que no me lo merezco, él me ayuda para que se sienta, que lo merezco. Derecho estar en paz. La paz es mi derecho. La de Porque aquel que tiene derechos o vive con derechos es autosoberano. O sea, es un ser independiente el que asume los derechos de su vida. ¿Me siguen? Si yo sigo pensando que no tengo derecho, no tengo derecho a descansar, no tengo derecho a cambiar, no tengo derecho a aprender, los demás tienen derecho, no tengo derecho a la salud. ¿Quién se quitó sus derechos? Yo, yo. Hasta hay una carta ahí de derechos humanos que dice que uno tiene derechos, ¿verdad? Pero a nivel espiritual uno también tiene derechos. Porque son los de algunos. que hacen gritos ahí. A ver, ellos lo tienen, pero yo también. O sea, si yo quiero una experiencia de cercanía muy profunda, muy pura, yo tengo el derecho. Tengo el derecho a una vida espiritual muy agradable, muy bonita. Y por último, además de eso, vean qué interesante: para recuperar el poder necesito inocencia. Es lo que, es lo que quiero terminar. Sí. Quiero que todos ustedes recuerden: cuando son bebés, y bueno, si no se recuerdan de ustedes, <risa> recuérdense de los bebés cercanos, pero. Recuerden cuando ustedes eran tan puros, tan puros que confiaban en todo, tan inocentes, que tenían un amor tan, tan tranquilo, todo confiaban. ¿Ya recordaron? Siga usted, siga usted. Muy lejos, ¿no? ¿Hasta ahí nomás? Ese estado original o inicial que llamamos nosotros del ser es un estado poderoso. Es el estado espiritual más puro. ¿Eso qué significa? Que la pureza, o sea, nos, re nos hace regresar a nuestra verdad real. Yo era un ser que de nada me defendía porque de nada tenía miedo. Y ve una cucaracha de chantareado a eso, seguro. Porque vean qué interesante, el asco, el asco se aprende después. El, el, la, la inocencia es tal que ni siquiera existe asco. Oiga, el, el asco, ¿alguno puede agarrar la carta y hacer asco? Porque uno no tiene asco cuando, cuando es bebé. Todo lo come, no existe asco. Eh, ven los niños, ver a todos acá los mocos y todos los chiquitos, todos los adultos ¡ah! porque no tiene asco no, verdad, es, es tan ese es el estado puro máximo verdad, es un estado muy, muy elevado espiritualmente entonces nosotros necesitamos recuperar ese estado espiritual tan, tan tan libre de todas estas cosas que aprendí. Y eso, desde nuestra perspectiva, solo nos puede ayudar el alma suprema. Porque no hay un ser humano que me ayude, o sea, que me dé tal fuerza a recuperar la inocencia inicial que perdí. Ahora tengo ascos, ahora tengo miedos, ahora y ahora vivo a la defensiva no confío en nada ni en nadie soy la desconfianza caminante todo eso me alejó tanto de mi poder yo no me doy cuenta pero soy la persona más de mi lucha en mi cabeza verdad porque perdí la inocencia ese estado mental ese estado espiritual esa conexión con todo, ¿verdad? Tan tan lleno de amor natural entonces por eso hay cosas que a uno le hacen recuperar esa inocencia que uno realmente lo que hizo después de ser niña y un niño fue querer proteger esa inocencia es que uno le hicieron un bullying, esas cosas era inocente entonces uno se tenía que proteger y después uno se sigue protegiendo, protegiendo, protegiendo y ahora vivimos como en cárcel. Y cada vez más con un sentimiento peor de vulnerabilidad. Entonces comprenden por qué digo recuperar esa pureza. Porque el ser que tiene esa fuerza interior es extremadamente Poderoso. Extremadamente poderoso en India, tal es así que, que hay de esta gente que eh, son renunciantes que viven en los Himalayas, en algunos lugares de los Himalayas, que ni los pican las colas ni se acercan los tigres, porque viven así en un estado muy y su poder no es ni que tiene cuchillos ni nada, es su pureza espiritual que la pureza espiritual hace que no atraiga violencia no atraiga maltrato usted sabe que si yo tengo estoy a la defensiva emocionalmente sin darme cuenta, desconfío pues de alguien atraigo agresividad de alguna manera, ¿verdad? No estoy por eso. Por eso es el poder. Entonces es como en diferentes niveles, ¿ves? Pues hablé mucho, pero ahora, con todo esto que acabo de reflexionar, vamos a hacer algo con su hoja. ¿Está bien? todos tenían la hoja ok vamos a hacer un ejercicio ok, vamos a señalar profundo recuerden lo que estaba dentro de esta hoja entonces ahora Recuerdo también mi palabra o imagen o sonido que me ayuda a estabilizar mi interior, a recuperar no estoy viviendo y eso es eso que es el supremo esta inocencia que he tenido en el inicio de esta vida cuando tenía tanta inocencia tanto amor confianza No eso. voy a hacer un puñito de esta hoja un puñito lo más difícil que pueda pero yo creo que es precisamente una buena oportunidad para como liberar eso que está ahí como una de las cosas que nos están pidiendo al ser como ser así libre poderoso, capaz precisamente los mayores dolores que uno tiene es cuando pierde esa inocencia. Pero es lo más lindo. Nadie me, como decía, nadie me lo puede hacer perder. Yo tengo que recuperar. Porque no es física. No es física. Es algo que nadie me puede quitar porque es interior. No es física.